Tutoriales Interlaut News presenta Comprueba la fecha de expiración de tu licencia de Windows Hola amigos, hoy les voy a enseñar cómo saber la fecha de expiración de nuestra licencia de Windows 10 Comencemos, para ello vamos a inicio Segundo botón del mouse Buscamos Windows PowerShell Administrador Hacemos clic hacemos clic en sí y acá ejecutamos un comando slmgr espacio guión xpr presionamos enter y nos sale el equipo está activado de forma permanente presionamos aceptar Voy a cerrar y ahora también esto se puede hacer con CMD. Vamos al buscador, escribimos CMD, ejecutar como administrador, presionamos que sí y acá introducimos el comando SLMGR.